Estamos de vuelta en Teledebate. Amigos, retornamos por aquí. Como bien le decíamos al hacer la pausa, vamos a hacer contacto con el distinguido amigo, el honorable periodista, director del nuevo diario, don Percio Maldonado. No solamente en su condición de director de este diario, sino también como presidente de la sociedad, Dominicana de Diario, para conversar precisamente de manera muy puntual con la publicación que vemos hoy en importantes diarios de circulación nacional donde la sociedad interamericana de prensa expresa su preocupación por los proyectos ante la libertad de prensa en República Dominicana. Según manifestó el gremio, la situación genera un efecto de inhibición para la libertad de prensa y la labor periodística. Don Percio Mardonado, estamos aquí en este espacio Teledebate, de su gran amigo Don Mario Rivadulla, que estamos aquí para continuar con este legado. Bueno, eh, gracias por la invitación y siempre en honor a tu invitación y a la memoria de Don Mario, pues con muchísimo gusto para conversar contigo sobre estos temas tan importantes. Don Percio, ya usted escuchó la introducción, la sociedad Interamericana de Prensa, ve con mucha preocupación estos proyectos que pudieran crear un espacio de cohibir, de coartar la libertad de prensa y no solamente eso. Y todo lo que tiene que ver con este proyecto, pudiéramos decir, muy conocido como la Ley Mordaza, la Ley Mordaza pero también el proyecto de lo que es proteger el ciberespacio y demás, don Percio. Pudiéramos escuchar su opinión en este sentido, por favor. Bueno, creo que la, el comunicado de la Sociedad Interamericana de Prensa de alguna manera viene a, a, a, con, a concretar, digamos, lo que han sido las, las distintas quejas de los sectores nacionales eh, sobre estas sobre estas iniciativas que evidentemente eh, parece un intento muy consistente de la parte política y del, y del Congreso de introducir siempre elementos perturbadores en el sentido de que pretenden eh, limitar el ejercicio de, de, de la libertad eh, de expresión y del ejercicio del de, periodismo. Y cuando digo eh, pretenden limitarlo, no es porque no estemos de acuerdo con que se establezcan las regulaciones fundamentales que garanticen derechos de ciudadanos, intimidad, honor y todo esto, sino que pretenden de alguna manera eh, poner eh, de castigos excesivos sí. por, digamos, lo que pudieran ser los llamados delitos de palabra. Sí. Entonces, yo creo que la CIP lo que ha hecho es eh, recoger toda esta preocupación que hemos expresado. Eh, creo que en los últimos tiempos, digamos, los últimos años de República, en República Dominicana, a pesar de que el Constitucional se ha pronunciado y ha establecido sí. ciertos lineamientos, muchas de las instituciones sobre todo desde el Congreso y de la clase política han querido resistir esas sí. eh, esas digamos anulaciones que ha hecho recuerda que el constitucional se pronunció eliminando los la prisión para el ejercicio del de, el periodismo eh, de la ley 6132 aunque aún permanece eh, en la prisión para cuando se refiere al presidente de la república sí. o al cuerpo diplomático pero eh, también se pronunció con la ley de partidos políticos, la 318 claro, sí. se pronunció también con la ley 1519 sobre el régimen electoral, y lo hizo en, eh, más recientemente cuando tomó la decisión de un recurso de inconstitucionalidad que introdujo el periódico Acento con respecto sí. a no eliminar informaciones eh, divulgadas en los medios digitales, y en esa ocasión incluso el, el constitucional, fue un poco más lejos porque hizo una valoración, digamos, de la significación de las redes sociales como claro. una vía directa de la libre expresión. Y por tanto, de alguna manera, la blindó, la reconoció como un intento. Yo creo que lo que, lo que ha estado pasando es bastante preocupante con todo esto. Sin embargo, eh, pienso que en medio de esta situación, eh, el decreto que hoy emite el Presidente de la República, donde sí. designa una comisión... Eh, digamos de periodistas, abogados, para consensuar un proyecto moderno de, de eh, que pueda, digamos, establecer normas con respecto a la libre expresión, tal como establece la Constitución, pudiera darnos la oportunidad de lograr ese consenso que hemos andado buscando y concretar un trabajo que ya se ha venido haciendo con el Senado, con la Cámara eh, de Diputados y la sociedad eh, dominicana de diarios para hacer una ley moderna actualizada y que eh, garantice derechos sin eh, cometer exceso y sobre todo que estandarice digamos las la sanciones que pueda haber cuando alguien incurre en alguna falta en este sentido porque también ha habido una especie de incongruencia aquí en el sentido de que a veces se quiere sobrecastigar cuando lo, digamos estos delitos pudieran venir a través de redes sociales. Y lo que se ha establecido universalmente, y así lo ha, así lo ha promovido la Sociedad Interamericana de, de Prensa, eh, así lo ha establecido el, el, el Constitucional, sí. el delito de difamación tiene que ser el mismo si te, si te difamo por un periódico, por la televisión, por las redes o por cualquier medio. Es decir, no puede ser que si, te, si tú entiendes que te, que te afecté por las redes sociales, yo tenga un castigo mayor que si lo hiciera a, a través de un periódico o de una eh, televisión. Es decir, que yo espero que esta, esta comisión de alguna manera nos dé la oportunidad sí. de poder eh, construir ese consenso necesario para garantizar en el orden interno un ambiente de libertad y de respeto, pero sobre todo para cuidar el buen nombre del país a nivel internacional como país democrático. Eso es así. Don Percio, no quiero dejar de aprovechar esta conexión con usted vía telefónica, sí. pero precisamente se dio a conocer la información de que el Ministerio Público estaba solicitando orden de arresto precisamente para siete agentes de la DGC, incluyendo a la Coronela Isabelita de los Santos Pérez, por el hecho que tuvo que ver precisamente por la agresión a los dos medios de comunicación, el listín diario y CDN, precisamente ante los hechos que ocurrieron allí, que todos conocemos, en contra del Defensor del Pueblo. Pero estos dos medios, los equipos, la cámara y los teléfonos fueron incautados y luego se le borraron las informaciones. ¿Cómo valora usted esta solicitud del Ministerio Público, don Percio, en cuanto a la libertad de prensa también? Mire, yo creo que lo que pasó en el, en el panódromo fue sí. una agresión inaceptable, ¿no?, de, de, de todo punto de vista. Sin embargo, yo creo que, y, y aquí es un tema importante en, un, en una sociedad, en un ambiente de libertad, sí. yo creo que recurrimos mucho al, al criterio de la prisión. Sí, Siempre el la prisión. El sí. Y yo creo que todos estos procesos se pueden conocer en un ambiente Qué de bien. libertad, es decir, si las personas que son identificadas como responsables de haber cometido un exceso allí sí. pueden ser llevadas a los tribunales, conocida una sanción, y una vez sean sancionados, si le corresponde prisión, esa prisión pues se ejecuta y ellos cumplen sí. la condena. Y así debe ser para los policías, así debe ser para los periodistas, así debe ser para cualquier ciudadano. Yo creo que eh, aquí estamos un poco... Eh, siguiendo un poco aquella famosa frase de la, de la Guardia Món eh, sí. eh, y y, y, y eh, bote eh, la eh, llave entonces, sí, yo pero... creo que estos procesos y ya se trata de un proceso que ha, ha pasado algún tiempo, sí. debieron apresarlo en el momento de la acción sí. pero al no hacerlo y están en una comisión lo que corresponde en un debido proceso es eh, que esa comisión y el Ministerio Público hagan las indagaciones, sometan a este grupo de personas a los tribunales, sí. y una vez el juez lo considera condenado y le da una sentencia en que implique presión, entonces serían detenidos y llevados a la cárcel. Yo creo que tenemos que ir construyendo ese ambiente sí. de respeto y de libertad en sentido general para todos, para todos los ciudadanos, para todos los ciudadanos y para que todos los ciudadanos y todas las instancias respeten, digamos, el derecho que tiene, eh, digamos, la vida institucional de un país. Porque con ellos le estamos dando una lección también a la policía, a los militares, a las oficinas públicas, a los funcionarios, de que quien se presentó allí, o quienes se presentaron allí, tanto el defensor del pueblo como los medios de comunicación, tienen derechos constitucionales para ir a consultar todas las fuentes de interés público, fuentes de información de interés público, e incluso fuentes privadas, pero de interés público. Es pues decir, sí, yo creo que es eso, es en esa dirección que tenemos que trabajar. Por tanto, yo no simpatizo mucho con esto de estar metiendo preso sí, a todo sí. el mundo porque eh, asumimos como que esa es la sanción de entrada. Y, sí. y yo creo que la, la, la prisión preventiva lo único que hace a veces es quitarle fuerza a los procesos para sí. que se puedan concretar de manera efectiva lo que le corresponde al Ministerio Público es hacer una buena, buena acusación bien sustentada sí. de cuáles han sido las violaciones que han cometido estos oficiales de policía y cualquier otro funcionario involucrado en esta cosa y ser juzgado y una vez sea juzgado y hay una sentencia definitiva ejecutar esa sentencia en eso yo creo. Excelente. Como siempre, don Persio, a usted las gracias, la distinción de usted y toda su familia siempre para este espacio. Desde aquí enviarle de entrada nuestro saludo a Percito que usted sabe que también está pendiente. Ah, perfecto, gracias, muy amable. Y, y, y gracias por continuar ese trabajo que siempre han hecho ustedes tan interesante para, justamente para, para la libertad de expresión y para la democracia de la República Dominicana. Te doy un abrazo. Y gracias por la invitación. Siempre a usted, don Percio, pendiente, siempre esperamos poder conectar nuevamente con usted en otro momento. Muchísimas gracias, Hola. siempre. Bien. Señor, escucharon eh, ustedes eh. una interesante conversación con don Percio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, director de lo que es el nuevo diario, pero muy importante, un defensor, un luchador de lo que es la libertad de prensa en República Dominicana y en el mundo.